En este video hablaremos de la protección diferencial. Hablaremos de los relés de sobrecorriente temporizados y los relés de tiempo definido. También hablaremos un poco acerca de la coordinación entre curvas características de sobrecorriente. Protección de sobrecorriente. Las fallas producen un aumento en las corrientes de fase o tierra, o ambas, por lo que la protección de sobrecorriente se aplica ampliamente en todos los niveles de tensión. La protección contra sobrecorriente se utiliza principalmente en sistemas cuya energía fluye en una dirección conocida, como los sistemas de distribución, y como protección de respaldo en otros equipos. La protección de respaldo de sobrecorriente para los equipos es necesaria para evitar daños a la maquinaria causados por fallas fuera de su zona de protección, fallas que no fueron debidamente despejadas por la protección principal de los equipos adyacentes. Los relés de sobrecorriente no son direccionales. La operación es independiente de la dirección de la corriente. Si se requiere que la operación dependa de la dirección de la falla, se debe agregar un elemento direccional separado. Las corrientes transitorias no pueden durar más del valor de I al cuadrado por T, que determina la característica de daño del equipo. Para despejar fallas antes de que el dispositivo viole los límites de su curva de daño, existen relés que operan instantáneamente, con retardos de tiempo fijo o de tiempo inverso. Se cubrirán las curvas recomendadas para la protección contra sobrecorriente en el estándar ANSI barra C37.112-2008. También se presentan los comparadores necesarios para construir la lógica de sobrecorriente. Finalmente se exploran algunos enfoques de coordinación, y se presenta una introducción a la protección de sistemas de distribución. Relés de sobrecorriente temporizados. Las características de sobrecorriente temporizadas se utilizan para describir el tiempo que tarda el relé en despejar una falla dado un valor de corriente. Las características de sobrecorriente se trazan en una cuadrícula de tiempo corriente. La abscisa de las curvas muestra la corriente medida en múltiplos de la corriente de arranque. Esto se hace para proporcionar una única escala que sea independiente al valor de las corrientes de arranque. El eje de ordenadas es el tiempo, generalmente en escala logarítmica. La ecuación general para la característica tiempo-corriente es. donde T es el tiempo de operación en segundos? ¿TD es el dial de tiempo del relé? M es la corriente expresada en múltiplos de la corriente de arranque y A, B y P son constantes que dependen de la curva elegida, inversa, muy inversa o extremadamente inversa. Las curvas de tiempo inverso se trazan a partir de 1,5 veces la corriente de arranque. Las principales curvas de sobrecorriente de tiempo inverso son las siguientes. Curvas de sobrecorriente temporizadas. Se presentan las curvas de tiempo definido, inversa, muy inversa y extremadamente inversa para relés de sobrecorriente. Se eligió que la corriente de arranque para todas las curvas fuera 1,5 veces el valor de corriente nominal. El dial de tiempo para la curva de tiempo inverso es 1. El dial de tiempo para la curva muy inversa es 2 y el dial de tiempo para la curva extremadamente inversa es 6. Relés de sobrecorriente de tiempo definido Los relés de sobrecorriente de tiempo definido tienen una respuesta de tiempo constante para cualquier corriente que exceda aproximadamente, 10 veces la corriente de arranque. Esta característica hace que los relés de tiempo definido sean adecuados para aplicaciones donde existe una gran diferencia entre las corrientes de falla en la generación máxima y mínima. El gráfico en la cuadrícula de tiempo corriente, es una línea horizontal con un valor de tiempo igual al ajuste de tiempo para todas las corrientes medidas por encima de la corriente de arranque. Esta característica se muestra en gris oscuro en la figura. Hay un tipo especial de característica de sobrecorriente de tiempo definido en el que el tiempo de operación se establece en cero segundos que se denominan relés de sobrecorriente instantáneos. Estas características se establecen para valores de corriente excesivamente altos. Relés de sobrecorriente moderadamente inversos Esta curva es la línea blanca en la figura. La característica de sobrecorriente de tiempo moderadamente inverso es la curva menos inclinada de las curvas de tiempo inverso y se coordina bien con fusibles. Entre más inversa sea la característica mejor se coordina con fusibles adyacentes. Los valores de las constantes para esta curva son a igual 0.0515. B igual 0.1140 y P igual 0.02. Relés de sobrecorriente muy inversos. Esta curva es la línea negra que se muestra en la figura. La característica de sobrecorriente de tiempo muy inverso es la curva medianamente empinada de las curvas de tiempo inverso, y es una buena opción para la coordinación con reconectadores, y fusibles en las líneas de distribución y subtransmisión. Los valores de las constantes de esta curva son a igual 19.61. B igual 0.4910 y P igual 2.00. Relés de sobrecorriente extremadamente inversos. Esta curva es la línea gris claro que se muestra en la figura. La característica de sobrecorriente de tiempo extremadamente inverso es la curva más pronunciada de las curvas de tiempo inverso y es una buena opción para tener un tiempo de disparo rápido con una buena coordinación de tiempo con los relés cercanos, especialmente cuando hay un gran cambio en la corriente de falla entre dos relés cercanos. Los valores de los parámetros para esta curva son A igual 28.2, B igual 0.1217 y P igual 2.00. En la tabla se presenta un resumen de los valores constantes de las curvas. Existen relés de sobrecorriente cuya característica es la combinación de varias características. Por ejemplo, una característica moderadamente inversa hasta cierto valor de la corriente medida, una característica de tiempo definido para un intervalo específico de corriente medida y un relé instantáneo para algún intervalo. Un ejemplo de esta característica se muestra en la figura. Combinación de curvas de relé de sobrecorriente. Esta curva es el resultado de una característica moderadamente inversa, más una característica de tiempo definido, más una característica instantánea. Coordinación. En la figura se muestra una estructura típica de una protección de línea de distribución. Los relés en la estación G deben operar para fallas dentro de la línea GH. La falla F1 está en esta zona de protección, pero las fallas F y F2 son externas y deben despejarse mediante otra protección. Sin embargo, las corrientes medidas en G son las mismas ya que las distancias entre estas tres fallas son imperceptibles. Por lo tanto, existe un problema para distinguir entre la falla interna en F1, y las fallas externas en F y F2. Existen dos enfoques básicos para coordinar el funcionamiento de los relés de sobrecorriente, que están relacionados con el desplazamiento horizontal o vertical en la cuadrícula de tiempo corriente presentada anteriormente. El método que consiste en hacer un desplazamiento horizontal se logra configurando relés con diferentes valores de corriente de arranque. El segundo enfoque es hacer un desplazamiento vertical, que se logra cambiando el dial de tiempo del relé de sobrecorriente. Enfoque horizontal, cambio del valor de arranque para relés en cascada. El funcionamiento de los relés de sobrecorriente y distancia puede ser problemático en los límites de una zona de protección. Estas protecciones pueden sobre o sub alcanzar las fallas cerca del borde de la zona protegida, como se describió en la sección anterior. La estructura típica de un sistema de distribución se muestra en la figura. Hay un relé de alimentador al principio de la línea, y hay varios ramales a lo largo del alimentador. Estos ramales suelen estar protegidos mediante fusibles. También existe la posibilidad de tener un fusible o un relé en algún punto del alimentador para proveer mayor selectividad en líneas largas. En la figura se observa que el alimentador está protegido mediante un relé al inicio de la línea de distribución. Este relé tiene varias funciones, pero en este capítulo solo nos interesa la función de sobrecorriente. La línea de distribución tiene varios ramales, y esos ramales suelen estar protegidos mediante fusibles. En líneas largas puede haber un fusible seccionador o relé para proporcionar más selectividad a la protección de la línea. Las líneas de distribución son generalmente radiales, por lo que la capacidad de cortocircuito disminuye a medida que avanzamos a lo largo de la línea. Asimismo, la capacidad de los ramales es menor que la capacidad de la línea principal, por lo que la coordinación mediante la medición de la magnitud de la corriente es posible en este tipo de sistemas. Los relés de sobrecorriente tienen varios TABs que representan la corriente mínima a la que el dispositivo comenzará a funcionar. Estos TABs se denominan valor de corriente de arranque. El valor de arranque se selecciona para permitir cierto nivel de sobrecarga, y tener un tiempo de funcionamiento prolongado para este valor de arranque, normalmente superior a 20 segundos. Los valores de arranque de los relés de sobrecorriente varían entre el 125% y el 200% de la corriente nominal. En esta diapositiva presento el material usado para construir este contenido.